Si arrancamos esta hora hasta las 18 vamos en Estación Sur, tren para poco. Se llama Brock Hampton esta banda y está por sacar disco nuevo, así que me acordé que existía y tenían que escucharla. Y de compartirse el aire, de que la escuche toda la gente que anda por acá en Estación Sur. Rochi Isa en los controles lo veo maniobrar a tres computadoras. Una ya murió en el proceso, pero sí. Isa sigue en pie. Qué más podemos decir que tenemos el mate listo que tenemos más voces para multiplicar al aire de la radio porque viste que nos gusta volar por distintos lugares en este caso sería sobrevalar unos, unos 14 países que quedaron no sé si quedaron 13 o 14 ahora eh, en el grupo de Lima Cómo rezongamos cuando Macri impie, funda y, y crea con ese grupo de presidentes y mandatarios y ministros de relaciones exteriores el grupo de Lima eh, que bueno justamente fue también en lo que fue la consolidación si se quiere de la derecha a nivel regional a nivel latinoamericano pero bueno en el día de ayer se anunció que Argentina se iba del de grupo de Lima y para analizar un poquito esto convocamos a un compañero de aquí de Estación Sur que trabaja en Radio Lix, director de Data Urgente, analista internacional Sebastián Salgado. Hola Seba, ¿cómo andas? ¿Cómo estás Rochita? Un saludo para vos y para todo el equipo de Tren para Pocos. Hola, ¿todo bien? Eh, bien, acá, bueno, obviamente con esta noticia que en algún punto esperábamos que pase mucho antes, o sea, cuando viene el nuevo gobierno de Alberto Fernández nos imaginábamos, bueno, es la, el primero de muchos gobiernos populares que van a volver, o por lo menos eso esperábamos, eh, y sin embargo estuvo un año y pico más eh, dentro del Grupo de Lima y hay cosas que todavía no, no nos terminan de cerrar. Sí, sí, sí, yo me animaría a decir que es una victoria más de la comunicación popular. O sea, nunca ibas a escuchar en, en canales eh, que estén dentro del sistema de cable que sean afines al gobierno, mm. C5N, IP, que se supone que, que acompañan la política del gobierno nacional, decir algo en contra de que el gobierno de Alberto Fernández permanezca dentro del grupo de Lima. Entonces, eh, lo que voy a decir me parece absolutamente acertado. ¿Por qué se tardó un año y medio? Bueno... Eh, tendrá que ver seguramente con, con muchísimos condimentos a los cuales es difícil tener acceso, pero una de las primeras lecturas que podemos hacer es que eh, Alberto Fernández debería recordar que el mandato de un presidente en la República Argentina dura cuatro años y que si tarda un año y medio en marcar las primeras líneas de política exterior de integración regional, bueno, tal vez esos cuatro años se le pueden llegar a pasar bastante rápido y en ese sentido este, pareciera que... Eh, el ritmo que lleva, vacilante incluso, porque recordemos que también apoyó el famoso informe de Michelle Bachelet, sí, que sí. de alguna manera denunciaba una situación de derechos humanos a través de las Naciones Unidas eh, en Venezuela, que generó la renuncia de Alicia Castro, que ya tenía designada la Embajada Argentina en Rusia. Entonces, a todas luces, eh, yo comparto tu, tu análisis, es una salida tardía, es una salida incluso hasta timorata, porque si, si vemos que lo hacen en un contexto donde la agenda del día de ayer era efectivamente los 45 años del de, de golpe cívico-militar en la República Argentina, y bueno, estábamos todos pendientes de eso, que en ese contexto salga ni siquiera una rueda de prensa, ni siquiera un comunicado oficial del presidente, sino una gacetilla de Cancillería Argentina... Es decir, bueno, me salgo, pero, pero me salgo poquito, este, tratando de que casi ni se den cuenta. Viste cuando estás en una reunión, te sí. dicen tantas boludeces que decís, no, yo no quiero estar más acá, pero en lugar de decir, señores, buenas noches, me voy a mi casa, te vas saliendo despacito <risa> para tratar de llamar la, la menor la atención posible. Bueno, y esa la fue la estrategia de, un... de Alberto Fernández, que realmente no terminamos de entender mm. por qué. Me gusta mm. la metáfora muy concreta, pero vayamos también tirando datos concretos para quien está escuchando, y tal vez estaba eh, no tan a tono de que era el grupo de Lima, y yo puedo tirar ahí para que empiece a reflexionar una de las voces que salió a repudiar esta salida, que fue un eh, senador estadounidense, está en la primera plana del Mirá. diario Infobae, diciendo que es una eh, que, que preocupa eh, porque hay que estar unido en contra de la narcodictadura de Venezuela, narco Fíjate, o sea, para empezar a, hil, a hilar ahí pensamientos, ¿no? También... si le preocupa a la gente que acusa a, a Venezuela de narcodictadura, entonces, ¿cómo, ¿qué sería el, el Grupo Lima hoy? Bueno, el, el Grupo de Lima es un grupo joven, recordémoslo, se fundó en el 2017, es un grupo organizado por un grupo de países a través de los cuales Estados Unidos genera una cierta influencia regional latinoamericana que lógicamente en el gobierno del contexto argentino de, de Mauricio Macri, del gobierno de Bolsonaro, de Lenin Moreno en Ecuador, eh, de Colombia, de Honduras, todos esos gobiernos se unieron para tener una voz unísona para intentar deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, habiendo voces disidentes dentro del continente, habría sido la, la cuenta que sacó el, el gobierno de Estados Unidos iban a generar una corriente de opinión. Sí, claro. Ahora, en tanto en cuanto va pasando el tiempo eh, y ese grupo realmente no consigue resultados, por un lado, porque la, la participación venezolana dentro del Grupo de Lima es el propio Juan Guaidó, o sea, sí, un sí, tipo sí. que se intentó autoproclamar presidente abajo de un árbol, este, que tiene una supuesta embajadora en Argentina que es de acá de la ciudad de La Plata, la señora Trota, que tenía incluso un puesto en el gobierno de María Eugenia Vidal como directora de área y que representa los intereses de Juan Guaidó en, en la República Argentina, bueno, a todas luces no pueden ser juez y parte, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos estado viendo es que es un grupo que intentó desestabilizar al, al gobierno de Nicolás Maduro, que no les dio el ancho ni el poder político para generar ese tipo de, de acciones y hoy, bueno, eh, como toda fiesta que se va terminando, este, de a poquito algunos comensales empiezan a querer salirse, a decir yo no vine, no estuve, no participé de esta reunión y el presidente argentino parece ser el primero. Bien, Te, eh, también bueno, esto que por ahí comentaba al principio y que si bien eh, obviamente las últimas elecciones en Bolivia donde la, la derecha volvió a, a tomar un poco de fuerza y algunas acciones, sí vemos como que hay eh, algún, al, algunas medidas a nivel latinoamericano que parecieran o que dan esperanzas de eh, que la marea del lado popular Fuera a incrementarse un poco, y bueno, y obviamente con Argentina y México a la cabeza en este momento, y esta acción es un eh, hecho concreto, pero obviamente lo hace así, eh, a escondidas casi, viste, con una gacetilla de prensa, un comunicado que salió en, en las redes sociales de la Cancillería, pero que no fue un punto fuerte. ¿Vos crees que esto tiene que ver con.? Algún tipo de integración, porque justamente en el comunicado hacen mención a la UNASUR y también en las redes sociales eh, y es un organismo que la verdad que había quedado bastante desactualizado y bastante en el tiempo, pero que por lo menos desde lo discursivo se lo vuelve a nombrar. Sí, el comunicado de Cancillería Argentina decir que es tibio, en realidad estamos diciendo lo mínimo, porque en realidad es un comunicado ambiguo, como todas y cada una de las acciones que ha tomado el ingeniero agrónomo Felipe Solá. Eh, por un lado, no terminan de reconocer al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. ¿sí? Eso es un punto importantísimo y llaman, de alguna manera, a elecciones libres, como si las actuales elecciones, incluyendo la Asamblea nacional en Venezuela no hubieran sido elecciones libres, entonces ahí se ve este, una visión que no, se termi no termina de tomar una postura política. Y por otro lado, Rochita, si me permitís, en una parte del comunicado, que es, es muy cortito, pero hay dos renglones que me parecieron muy interesantes, la Cancillería Argentina, lógicamente, eh, tomando la voz de, del propio presidente Alberto Fernández, dice, proponemos... Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no pueden apartar a la oposición en su conjunto. O sea, ¿en qué momento Venezuela apartó a la oposición? ¿Sí? Una cosa es que haya una oposición clandestina eh, y otra cosa es que Venezuela no le dé posibilidad de diálogo. En las últimas elecciones, la oposición, una oposición, participó. Un diálogo, sigue el comunicado, que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, Atención, como la Iglesia, yo te puedo asegurar que no hay institución más desestabilizadora que la Iglesia Católica en Venezuela, y lo he vivido, porque he vivido en, en Venezuela algún tiempo y, y me he interiorizado sobre cuáles son incluso las posturas de los sermones en las misas en Venezuela, es muy interesante. Entonces, el gobierno argentino propone que participe la Iglesia. El sector empresario, dice en segundo lugar, el sector empresario que es el que quita los alimentos de las góndolas de los supermercados para que después puedan ir los canales de televisión internacionales a decir, aquí en Venezuela falta papel higiénico. Bueno, sí. ese sector empresario, el gobierno argentino dice que también tiene que participar. Y por tercero ponen las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones, dice terminando la oración, las ONGs, o sea, las fundaciones, las que ponen el dinero para que la oposición, las guarimbas, como también se le dice eh, en Venezuela, puedan realizar acciones de connotada violencia para intentar desestabilizar. Recordemos también que en los últimos dos años hubo un intento de magnicidio contra el presidente Maduro con drones, que no, no les funcionó y explotó antes de tiempo, intentaron matar al presidente Maduro con drones, en un intento que sí. se fraguó, se, se pensó desde territorio colombiano durante el actual gobierno de Iván Duque. Y que el gobierno de Donald Trump puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, con dólares. O sea, yo no, no me interesa decir el monto porque da vergüenza ajena a ese tipo de, de política exterior, pero le puso sí. un precio en dólares, como si fuese un cowboy, a la cabeza de Nicolás Maduro y de varios de sí. sus funcionarios. Sí. Ante ese tipo de acciones el gobierno argentino no ha dicho absolutamente nada. Lo que sí dicen es que estas tres este, instituciones como la empresa, eh, las empresas privadas, la iglesia y las ONG y las fundaciones, que son las que llevan el dinero para la desestabilización, tienen que sí o sí ser incluidas en un diálogo. Pero además, eh, Seba, déjame profundizar en algo que vos mencionaste recién. Eh, no es solamente que dicen que inviten a estas organizaciones, a estas instituciones... Estas instituciones ya estaban invitadas y ya eh, fueron llamadas muchas veces a ser parte del diálogo y no lo han hecho, ¿por qué? O sea, eh, ¿Hay alguna perspectiva? ¿Hay algún cambio también a nivel internacional que nos dé pauta de que pudieran cambiar las cosas dentro de Venezuela o que desde fuera de Venezuela se deje también de atacar tanto a ese país? ¿O este comunicado es eh, un poco apartarse de la injerencia que permanentemente vemos en los medios de comunicación, en eh, los medios de comunicación bancados por la Embajada de Estados Unidos y en estos países que eh, forman el Grupo de Lima? Este comunicado es no reconocer, por ejemplo, la injerencia que tuvo la organización de las Naciones Unidas en el golpe, que vos recién mencionaste, Rochita, eh, de Añez en Bolivia. Porque están diciendo, las elecciones tienen que tener una legitimidad de instituciones internacionales, léase, las Naciones Unidas, y fue las Naciones Unidas, justamente, a través de la Organización de Estados Americanos, en la figura de Almagro, los que dijeron que la primera elección que ya había ganado Evo Morales había habido fraude y claro. que eso llevó a un golpe de Estado donde si no fuera por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, en este momento probablemente el, presidente, el ex presidente Evo Morales estaría muerto porque lo que estaban buscando para hacer era asesinarlo así como también intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro entonces es una ambigüedad tal que realmente no se termina de entender eh, hacia dónde eh, realmente el gobierno argentino quiere apuntar en relación con Venezuela pensemos si que eh, de alguna manera el albertismo como tal no existe como base política. Y en tanto y en cuanto el gobierno peronista se aleje de sus históricos aliados que ayudaron a la Argentina desde el año 2003, va a tener una masa que lo votó, parecidos a los que somos nosotros y de que hacemos comunicación popular, que votamos al, al gobierno de, de Alberto Fernández, pero que cada vez nos demuestra que su política exterior está más distanciada a la de Cristina y a la de Néstor. Entonces eso también puede tener un costo político muy importante y en un año de elecciones legislativas, evidentemente, Alberto Fernández necesita de ese caudal de votos. ¿Puedo arriesgar una... Una teoría, porque también, como decimos, esta noticia fue que en una jornada como ayer, pasada por alto, la estamos retomando el día de hoy porque tiene una importancia internacional. Pero eh, siguiendo eh. lo que comentabas, no dos intentos de asesinato a dos presidentes, ¿no será que también lo hizo de esta forma porque realmente teme a esas a esas fuerzas y sabe del de, de alcance que tiene y que lo venimos viendo en toda Latinoamérica, ¿no? Porque por, por más que el pueblo, las elecciones, las eh, instituciones y las construcciones eh, políticas populares generen sus representantes, venimos de un lofer eh, enorme en muchas de esas fuerzas, mismo Cristina, ¿no? Señalada constantemente aún siendo sí, sí. vicepresidenta. Entonces se ve que toda esta cuota de, de violencia, de organizada, ¿no? como amenazas de, de homicidio, pero también de pedir cabezas, de financiar, y de hecho estaba leyendo, por ejemplo, que, que hablaba Clarín sobre esta noticia, y son eh, comunicados eh, de corresponsales de Washington. O sea, ni siquiera le sí, importa sí, sí, a la sí. gente de Clarín, pareciera, sino a sus corresponsales. Hay un poder ahí bastante que, que no hay que uh -huh. subestimar tampoco. No, to totalmente. Este, está claro que quienes promovieron... ¿Sí? este grupo de Lima en contraposición si sí. se quiere a la UNASUR a ese pequeño esbozo que se llamó el grupo de fuerza, que después no, la verdad que no, no trabajó tanto este, provienen de gobiernos altamente cuestionados pensemos que uno de los promotores era Bolsonaro o sea, Bolsonaro llega al poder por el lawfare que le hicieron a Lula para no ser candidato sí. si, hubiera habido, si hubiera existido un poder legítimo, a través del cual Lula hubiera podido presentarse elecciones, hoy Bolsonaro no sería presidente. Honduras, o sea, el, el presidente de Honduras es presidente por el golpe que le dieron a Zelaya Lenín Moreno asume en Ecuador traicionando ¿no? a, a Correas. Entonces, cada uno de los gobiernos, o por lo menos en su gran mayoría, el, el gobierno de Piñera que tuvo que... Este, hacer un cambio en, en, en la constitución para poder seguir gobernando, no nos olvidemos de eso. Y que se mantiene Entonces, a hacer. Cada de uno de los gobiernos que promovieron esta situación, en realidad, de fondo, son gobiernos que están altamente cuestionados en su acceso al poder, que no en todos los casos eh, se da a través de, este, de ejercicios democráticos. ¿no? Entonces. Seguir perteneciendo ¿no? a un grupo como este da pie a que lo que en este momento está sufriendo el gobierno de Venezuela tranquilamente lo puede llegar a sufrir un gobierno popular en la República Argentina. Tal cual. Seba, ¿dónde te escuchamos? Bueno, estamos este, subiendo material y, y demás en, en Radio Radiolix, estamos los domingos, acá mismo... Este, igual que ustedes por, por Radio Estación Sur, los domingos de 8 a 10 de la noche, que vamos en vivo tratando de hacer un resumen de la semana. Y bueno, ahora que estuvimos investigando un poco de este tema, seguramente el tema de la salida de, de la Argentina... De este grupo de Lima también va a ser uno de esos temas que vamos a estar analizando con los compañeros. Recomiendo Radio Leaks, lo estuve escuchando no solo por la, eh, la cuestión periodística, que es la que nos une en este rato de charla, sino también por la música. Un lindo trabajo ahí los domingos en esta estación sur de este año, que también que estamos volviendo a, a poder comunicar ¿no? a esta altura. Hoy hablábamos ¿no? de todavía la presencialidad, volver estos hábitos y la información es parte de eso. Sí, este domingo muy recomendado, la música de Ana Laura Mercader, trayendo parte importante de la música que fue prohibida durante la última dictadura militar. Así que vamos a hacer un especial recordando a todos esos temas. Bueno, muchísimas gracias, Eva por tu tiempo. Un abrazo grande. Bueno, que estén muy bien. Gracias y felicitaciones por el programa. Gracias. Ahí pasaba entonces Sebastián Salgado, analista internacional, director de Data Urgente. Lo pueden escuchar, como decíamos, el domingo en Radio Leaks y todas estas cosas que de la política exterior de Argentina nos dejan viste siempre como, como con un signo de pregunta si se quiere yo me yo siempre me quedo con un signo de pregunta no obviamente eh, no, no eh, estamos en una etapa que fue muy, fue un retroceso muy fuerte para toda América Latina la llegada de los gobiernos de derecha y eh, la, la vuelta, digamos, a poner en, en un andamiaje en el que todo vuelva a funcionar, o, o si es que está pensado de esa manera, tal vez tarde un poquito. Sí, sí, sí, viene. Va, va, va a ir así. Va a ir así.